yo no robo ni nada de eso, a mí no me encontraron nada encima, incluso me robaron el celular mío y el esposo a mí, y tenía 300 pesos y me dejaron 200, me dejaron 50 pesos. Claro que me confundieron a mí, yo no tengo delito ni nada de eso. Yo en la Saloma Ureña.